bienvenidos a continuación vamos a hablar sobre el tema evaluación y clasificación de la conducta normal primero quiero que conozcan y que recuerden sobre la evaluación psicológica es un procedimiento en el que un profesional de la salud mental evalúa a una persona en función a los factores psicológicos físicos y sociales que tienen la mayor influencia en el funcionamiento del individuo cómo se realiza esta evaluación psicológica a través de las técnicas o herramientas las mismas que son seleccionadas dependiendo del objetivo de dicha evaluación un poco detallando aquí cuáles son estas técnicas que acabo de nombrar técnicas de evaluación psicológica nos referimos a las observaciones que se realiza con el paciente, observaciones que se realizan sobre el comportamiento, sobre sus relaciones interpersonales, las pruebas e inventarios psicológicas, las mismas que nos sirve para hacer esta ya esta evaluación psicológica eh, más eh, estructural, si se puede decir, donde utilizamos pruebas y test estandarizados o cuestionarios estandarizados para evaluar personalidad, inteligencia, aptitudes, habilidades, intereses, etcétera las pruebas neuropsicológicas las mismas que nos sirven para evaluar como su nombre lo dice todos los aspectos neuropsicológicos de la persona y las entrevistas clínicas o anamnesis personales familiares que se recolecta información del paciente la clasificación de la conducta anormal se la realiza a través del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales el dsm-4 donde obtenemos los diferentes trastornos con sus respectivos criterios diagnósticos o síntomas o características del caso además este manual dispone de casos clínicos que permiten ejercitar los conocimientos teóricos en este manual se examina y se evalúa el estado mental del individuo de acuerdo a cinco factores llamados ejes los que voy a explicar a continuación en el eje 1 lo que se hace la valoración es el trastorno clínico y problemas que pueden ser objeto de atención clínica es en sí ese trastorno clínico que está presentando el paciente por ejemplo el consumo de alcohol eh, problemas con la pareja ese problema clínico que está desestabilizando la vida del ser humano luego está en el eje 2 los trastornos de personalidad y retraso mental, aquí vamos a poner el diagnóstico, cómo está la personalidad de, esa, de esta persona evaluada, de este caso clínico, si es una personalidad por dependencia, eh, luego está también el tema cognitivo que se lo evalúa aquí, si es que están sus funciones cognitivas estables o si tiene un retraso mental o una deficiencia cognitiva posterior a ello está el eje 3 donde se evalúa todas las enfermedades médicas del paciente por ejemplo en este caso que del abuso del alcohol si el paciente tiene algún problema médico un problema de riñón de hígado una cirrosis cuál es ese problema médico que está complicando también a este eh, caso clínico luego está el eje 4 los problemas psicosociales y ambientales cómo está el tema familiar ambiental del paciente cómo está el tema de relaciones interpersonales y por último el eje 5 donde se hace una evaluación de la actividad global del paciente, un resumen de todos los ejes anteriores. Hemos visto y hemos analizado el tema de la evaluación psicológica, no es cierto tenemos toda la evaluación conocemos cómo se la realiza a través de las observaciones de las entrevistas de las pruebas psicológicas es importante con todo esto llegar a un diagnóstico porque para ello va el paciente en busca de un profesional para llegar a este diagnóstico se utiliza toda la información relevante del paciente recopilada en las observaciones en la entrevista clínica y de los resultados de la evaluación psicológica estos diagnósticos que se establecen son presuntivos como su nombre lo dice es un primer diagnóstico que se presume que tiene este paciente luego se establecen los diagnósticos diferenciales los cuales nos ayudan a ir discriminando ciertos diagnósticos, ciertos trastornos que se sospecha pero que en realidad no los tiene el paciente, que presenta cierta sintomatología, pero que realmente en un cuadro completo de, de manifestaciones clínicas no las presenta el paciente. Entonces nos ayuda a ir discriminando para sí finalmente llegar a un diagnóstico definitivo y bien establecido. Gracias por su atención.